el módulo Sys. El módulo Sys o System es el módulo básico de Python en el cual se recopila información acerca del sistema. Para este, tiene múltiples valores de información que se pueden obtener. Iremos comentándolos y probando a ver qué tipo de resultados dan en una consola de Python. Podemos invocar el módulo con la orden Import Sys. Esto generará la lectura de este módulo. Podemos observar que dentro de este módulo Sys existe el la información sys-arg. Este, esta lista obtiene todos los parámetros de entrada en la invocación de los scripts en modo terminal o desde el command de Windows o de shell de Linux, de tal forma que estos argumentos pueden ser tratados posteriormente para la invocación o, la, o para la configuración de nuestro script, de manera que esto se realiza en el tiempo de invocación. Esto puede ser utilizado y es muy útil, de tal forma que este argumento o lista de argumentos eh, suele ser una cosa que debemos tener en mente a la hora de generar nuestro script y si este quiere ser invocado en modo consola o quiere ser invocado por otros scripts o programas. Además de este argumento, el cual es suficiente para la invocación de este módulo SIS, podemos intentar mostrar otro tipo de información, como por ejemplo el path. Esto hace referencia a todas las rutas en las cuales Python intenta buscar sus módulos, de tal forma que a la hora de cargar nuevos módulos o funciones, intentaría buscar en esta serie de paths o de archivos eh, si existe información releva relevante o candidata a la carga de este tipo de funciones o de módulos. Podemos observar que existen una serie de direcciones o paths en las cuales están incluidas en esta variable sys.path Esta variable puede ampliarse con, nuestro, con nuestras rutas personalizadas, de tal forma que es posible incluir nuevos paquetes o nuevos módulos que estén incluidos en otras ubicaciones que nosotros tenemos, de tal forma que es posible personalizar este PAD para incluir, por ejemplo, el directorio local y utilizar este para nuestros fines. Igualmente, podemos visualizar que existe la invocación al módulo o al path 7Packages, en el cual suelen estar los módulos que pueden ser invocados o importados desde Python. También es posible la invocación del comando 6Exit, lo cual puede terminar el escrito o programa en cualquier punto de ejecución. Esto también en ocasiones necesita la invocación de algún argumento, como por ejemplo exit o kit, de tal forma que mande un mensaje de por qué ha terminado el programa. Igualmente, podemos obtener información acerca de la misma versión de Python. Generalmente, existen tres tipos de valores, el mayor, el minor y el micro. El mayor hace referencia a qué versión mayor de Python es. Generalmente, es Python 3, ya que este tiene una mayor cantidad de de funciones que se pueden utilizar, ya que esto es más reciente. Igualmente, la versión 2 ya ha dejado de ser actualizable, actualizada, de tal forma que es recomendable utilizar una versión 3. Igualmente, podemos observar cuál es la versión menor, de tal forma que esta nos muestra si se han actualizado o no cierta parte de paquetes en nuestra versión, ya que ciertos módulos no están disponibles en algunas versiones eh, anteriores y necesitan ser disponer de una versión a partir de una versión más alta o mayor en este formato. La versión micro sería las actualizaciones de seguridad que se han realizado sobre esa versión menor. También existe la comprobación o el tipo de release level final, el cual eh, lo marca como estable o como distribuido. Igualmente puede, puede haber otra serie de valores. Existen otro tipo de, de valores también de versiones. También podemos hacer acceder a información acerca de la plataforma sobre la cual se está ejecutando el script. Podemos ver que esta hace referencia sobre el sistema operativo, por ejemplo, el sistema Win32, el cual hace referencia a Windows, Windows 7, Windows 10, etc. Igualmente, podemos hacer mención a la, in a la información sobre el ejecutable, lo cual nos muestra la ruta completa en la cual estaría el ejecutable de Python. También sobre únicamente el path o directorio donde está ese, ese Python. Igualmente, podemos obtener información local sobre el sistema, sobre, por ejemplo, qué información tiene, siendo en este caso el sistema de codificación de archivos UTF-8. Podemos también obtener sobre información sobre algunos parámetros de configuración de Python, como por ejemplo el recursion limit. Este valor limitaría el número de llamadas a otras funciones o a otros programas, de tal forma que si superamos este valor, se cometeríamos un error o podría ser detectado como un error, ya que en ocasiones los errores de programación eh, pueden llamar y dejar bloqueado nuestro ordenador. De este modo, únicamente se provocaría un error en Python y este terminaría, de tal forma que esto no nos ocasionase mayor problema en, en, la, en la mala programación. Podemos también obtener información acerca de la versión de Windows, viendo que es, este ordenador está ejecutando una versión de Windows 10 con el número de creación o de construcción 19042. Podríamos ir obteniendo más tipos de valores que se podrían ir mostrando y viendo a ver qué son. Por ejemplo, el sys implementation, lo cual muestra la versión de Python con otro sistema o con mayor ca cantidad de información. El sys x version, el cual es un es otra forma de mostrar la versión de Python. Esta tiene un número que es estrictamente creciente ya que en ocasiones algunas versiones de Python, a pesar de que sean mayor 3, minor 7 o micro 9, se, se actualizan su versión micro posterior a una versión menor de, de otra serie, de tal forma que esta versión es posterior a pesar de que eh, no corresponde a esa versión mayor de Python. Esto, si únicamente quiere comprobarse si es una versión que ha sido editada posteriormente, debe accederse a este valor ex-version, de tal forma que esto nos mostrará un, una versión de Python más reciente o reciente. Que pueda ser comparada de una forma más reciente. También podemos obtener información acerca de si Python se está finalizando. O cuál ha sido el último comando o el último tipo de comando que se ha ejecutado en Python. O cuál fue el último comando que se ejecutó. O el último, la última trazada o trazabilidad que se realizó sobre Python. Al igual que el tamaño máximo de número que se puede utilizar. O el valor máximo de un valor Unicode. O, un, o una información de tipo metadatos. También podríamos acceder a otra información, como por ejemplo la relativa a los módulos. De tal forma que así podríamos ver los módulos que se han cargado en Python. Generalmente, en la apertura de Python con Spider, este hace uso de otros módulos y otras librerías, las cuales carga. Por ello, esta información en esta versión de Python es grande. Sin embargo, si hacen uso de la versión básica de Python, es posible que muestre una menor cantidad de módulos cargados. Igualmente, otra serie de información. Hay algunos tipos de información que no están disponibles para todas las versiones y únicamente están disponibles en versiones de Linux. Podemos observar que también se puede visualizar la zona donde, el directorio donde está ubicado el ejecutable de Python o cómo se puede mostrar la, la salida de Python. Esto en ocasiones es mostrado con, en lugar de con el IN con una serie de, de mayor que, de tal forma que esto es otra forma de mostrar el PS1 o del PS2, el cual es la elipse. Igualmente, en la invocación podemos hacer uso del STDIN, lo cual mostrará una serie de, de datos o de estándar data que se utiliza para la entrada en este script, o lo que se utilizó de salida, o el error que se, que se ejecutó al salir de este programa. Igualmente, la versión de la información acerca del hilo, el cual es en sistema NT, o no está bloqueado o ver su versión. Otra forma de mostrar la versión de Python. o la versión de, de la aplicación, o la versión como lo lee Windows. Estas múltiples formas de visualización de la versión pueden ser utilizadas. También se puede visualizar el tipo de codificación, siendo en este caso Little Indian o los distintos builtins ins que están disponibles en, en esta versión de Python, pudiendo ver que están las versiones MAT, Eater Tools, Marshall, NT, Parser, Sys, Time, etc. Incluso una referencia acerca del copyright de esta versión de Python, el cual eh, está en, con el copyright de Python Software Foundation, el cual es una fundación de Python la cual deja a su disposición el copyright. Sin embargo, deja la utilización de este programa de manera pública para toda la gente. Igualmente, se pueden utilizar estos programas con fines comerciales, permitiéndolo bajo licencia copyright. También se hace mención a otros eh, sistemas o otros copyright de código abierto, como pyopen.com u otra serie de, de fundaciones que tienen también eh, de derechos reservados o, y, per, y permisos sobre sus derechos a mucha a los usuarios de Python. Todo este tipo de información puede ser accedida a través del módulo Sys. Sin embargo, es posible que únicamente se quiera acceder a una información básica, como por ejemplo el comando sys.arg.